Suscríbete a Leo Suscríbete a Bienvenidos, mis amigos y mis amigas, curiosos y curiosas del dibujo. Acá les habla Leo Drawing Esperando que tengan unos días muy, muy llenos de buena salud, de felicidad, de acompañamiento en familia. Y hoy espero que estén muy listos para un nuevo dibujo acá en nuestro canal. Ahí les está pasando el video de cómo se deben suscribir a mi canal para que disfruten de mucho contenido. Suscríbete, no olvides activar la campanita para que sea el primero en ver nuestros videos. Ah, y una recomendación, no olvides desinfectar tus manos, no olvides lavártelas constantemente 5, 10, 15, 20 veces al día y no olvides desinfectar aquellos artefactos que más usas en tu casa. Puedes usar... Eh, alcohol en un en un tarrito en spray para que eh, mantengas eh, protegido de esta terrible enfermedad y con estos dibujos de antiestrés para la cuarentena donde hemos eh, vivido tiempos ya muy encerrados bastante aburridos en muchos casos pues les tengo la solución y vamos a dibujar para que se nos pase el aburrimiento y amigos no olviden suscribirse a mi canal no olvide comentar, no olvide eh, darle el like curioso y curiosa para crear más contenido. Escríbeme en los comentarios, no te dé pena, podemos incluso interactuar pensamientos, interactuar ideas. Me dices, "Quiero que dibujes esto, quiero que dibujes aquello" y lo haremos, amigos y amigas. Listo, y no siendo más, no les hablo más. Suscríbanse, no porque viene otro momento Bravo. de suscribirse. Suscríbete, Suscríbete escúchenlo. ¡Ale, Juan! suscríbete a Leo